Ha dado inicio la recuperación de la mina Santa Angracia de Peñalén a través del proyecto Life Rivermine. Y por ello se ha trasladado hasta el lugar el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero. Queremos eh, presentar el proyecto europeo Life River Mine, un proyecto que va a invertir 3 millones de euros en revitalizar pues espacios que anteriormente estuvieron dedicados a la actividad eh, minera, como es el caso de la antigua mina de Santa Ingracia aquí en el municipio de Peñalén. ...así que insisto en que es un día muy importante para esta comarca y para el Parque Natural del Alto Tajo... ...vamos a revitalizar el cauce fluvial en cerca de 30 hectáreas... ...también se va a revitalizar bueno, pues, eh, la mejora del eh, hábitat eh, de la calidad del agua en unos 21,5 kilómetros... ...así como el espacio paisajístico de este entorno de Santa Ingracia... Pero además de estos valores ambientales, para que se restauren tras esta actividad minera, pues hay otros dos objetivos que son muy importantes. El proyecto Life River Mine es desde luego un exponente internacional de este parque natural del Alto Tajo y nos permite ponerlo en valor más allá ...de Castilla-La Mancha y por otro eh, motivo fundamental... ...y es que se trata sin ninguna duda de un proyecto referente a nivel europeo... Utiliza las técnicas y las metodologías más avanzadas y también es un referente mundial en el sentido de que no hay otro proyecto similar que se le conozca más completo. Vamos a seguir apostando por la transición energética en Castilla-La Mancha y vamos a apostar porque esa transición energética sea justa, insisto, en comarcas como Peñalén, y decirles que proyectos de esta envergadura, proyectos de este tipo, además de restaurar valores ambientales, sirven también para generar oportunidades de empleo o empleo eh, local y, por tanto, para tener desarrollo socioeconómico en estas comarcas que en tanto eh, lo necesitan.